Todo el día y todos los días Donde usted esté Panamericana está En todos los eventos y acontecimientos Panamericana está Con sus sueños, con sus recuerdos Panamericana está Con su alegría y con su fantasía Este...